Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ileana Castillo Pérez y el tema de este video es las características del lenguaje de programación Java. El objetivo de este video es realizar un análisis de estas características para determinar la importancia de las mismas. Característica número 1: Java es un lenguaje orientado a objetos. El lenguaje Java es completamente orientado a objetos esto quiere decir que todo en Java es una clase y por lo tanto deberá ser implementada para generar objetos. Característica número 2. Java es un lenguaje de programación distribuido. Java se ha desarrollado con extensas capacidades para la interconexión a través de TCP IP. Eh, esto quiere decir que incluye muchas librerías para el uso de protocolos HTTP y FTP, que facilitan el acceso a la información a través de la red. Característica número 3. Simple. Java reduce las especificaciones del lenguaje de programación y proporciona características importantes como el garbage collector. Además, utiliza referencias en lugar de punteros. Eh, a los tipos de datos booleanos les asigna como tal, valores de true o false y la administración de la memoria es automática. Es por estas... Característica número 4, multitarea. Java permite múltiples actividades simultáneas en sus programas a través de la generación de hilos, los cuales son pequeños procesos o piezas independientes de un proceso mucho más grande que dan la idea de multitarea. El beneficio de tener estos multihilos pues consiste en que se brinda o se da la experiencia de un rendimiento más interactivo y un mejor comportamiento en tiempo real de nuestros programas. Característica número 5, Java es un lenguaje de programación seguro. Java pasa por varios tests antes de que se pueda ejecutar sobre eh, la máquina. Los códigos pasan por un proceso de verificación de bytecode que comprueba el formato de los fragmentos del código y aplica un probador de teoremas para detectar fragmentos de código ilegal. Esto permite que podamos confirmar que todos los códigos de bytes son válidos y que no van a violar las restricciones de seguridad de Java. Esto más otras características del lenguaje son las que le dan esa característica propiamente de que Java es un lenguaje de programación seguro. Característica número 6, independiente de la plataforma. Los programas escritos en Java podrán ser ejecutados sobre cualquier hardware que tenga un JRE, es decir, un Java Runtime Environment. Este consta de la máquina virtual de Java, una serie de bibliotecas propiamente del lenguaje y un intérprete que permitirán que nuestros programas sean ejecutados sobre cualquier dispositivo independientemente del sistema operativo o del CPU que tengan, lo que a su vez lo hará portable. Espero que este video les haya permitido conocer un poco más de las características del lenguaje de programación Java y les sea de utilidad. Gracias por su atención.